Hola, me llamo Carlos Vaquero. Qué bueno estar juntos de nuevo. Nuestro video sobre armaduras y escalas ha gustado mucho a la gente por su claridad. Ahora vamos a hacer un sencillo repaso y vamos a hacer actividades prácticas que les ayuden al dominio de este importante tema: armaduras y escalas. Comencemos con esta armadura. Mírenla bien, tiene tres sostenidos recuerden el método que aprendieron en el video anterior se ubica mentalmente en el último sostenido que es sol sostenido y se deslizan medio tono a la derecha y contestan esta es la armadura de la mayor dando tres saltos hacia atrás en la escala cromática encontramos su relativo menor que es fa sostenido menor muy bien ahora tenemos esta armadura tiene tres bemoles, si, mi y la bemoles, según el método que ya aprendieron, solamente hay que decir el nombre del penúltimo bemol y esta es la respuesta, esta es la armadura, la armadura de mi bemol mayor y su relativo menor, do, do menor, muy bien. Ahora vamos a hacer algo diferente, vamos a comenzar por dar una tonalidad y le vamos a encontrar su armadura, por ejemplo comencemos con SI mayor, lo primero que tenemos que determinar es si la tonalidad que nos piden tiene armadura con bemoles o con sostenidos, SI mayor, será que SI mayor, será que su armadura es con bemoles o con sostenidos? Las armaduras con bemoles son las que utilizan, las que se utilizan para tonalidades bemoles, como mi bemol mayor, como mi bemol mayor, como si bemol mayor. Bueno, todas estas son con bemoles. La bemol mayor es con bemoles. Recuerden que hay una armadura que tiene un solo bemol y que te corresponde a una tonalidad que no es bemol. Es el si bemol como armadura que hace referencia a la tonalidad de fa mayor y de su relativo menor que es re menor es una importantísima excepción a la norma todas las armaduras con bemoles son para tonalidades bemoles excepto la armadura de fa mayor y de re menor que son con un solo bemol el que es si bemol aquí están todos los sostenidos pero ahora nos toca determinar cuántos y cuáles son los sostenidos de la tonalidad de la mayor nos toca tener muy claro el método de los sostenidos Hacemos la operación contraria, partimos de Si, por lo que nos están pidiendo la armadura de Si mayor, y nos deslizamos medio tono hacia abajo. ¿Y a qué sostenido llegamos? Llegamos a La sostenido. Pues ahora solamente nos toca decir el orden de los sostenidos desde Fa hasta llegar a La. Fa, Do, Sol, Re, La. Esa es la armadura de Si mayor obviamente con su relativo menor hagamos otro ejemplo ahora vamos a encontrar la armadura de la bemol mayor eh, será una armadura con sostenidos o con bemoles muy bien es una armadura con bemoles pero cuáles bemoles debe llevar la armadura de la bemol mayor pensemos pensemos en el método que aprendimos en el video anterior el método consiste en nombrar el penúltimo bemol escrito. Entonces nos toca escribir todos los bemoles hasta llegar a la bemol y luego ponemos también el siguiente bemol en el orden que ya sabemos, el de la tablita, recuerdan, para que cuando hagamos la operación contraria también lleguemos a una respuesta coherente. Así las cosas tenemos que poner estos bemoles, si, mi, la y el siguiente bemol también, si, mi, la, re. Esta es la armadura de la bemol mayor y de su relativo menor. Vamos muy bien, pero ahora hagamos esto un poco más complicado. Averigüemos armaduras para tonalidades menores. Por ejemplo, ¿cuál es la armadura para si menor? ¿Qué creen que es lo primero que nos toca hacer? Mientras ustedes adquieren la experiencia, la pericia que trae la, la práctica constante, nos toca hacer lo siguiente. Teniendo como interrogante una tonalidad menor, lo primero que tenemos que hacer es averiguar su relativo mayor. Nos paramos en la escala cromática en el puesto que corresponde a SI, porque nos estamos, como ejemplo, utilizando SI menor. Entonces estamos parados en SI. Ahora nos desplazamos tres lugares hacia la derecha, o sea, hacia arriba en la escala, y así encontramos el relativo mayor de SI menor. ¿A dónde llegamos? Llegamos a re. Re mayor es el relativo mayor de si menor. Ahora entonces nos toca decir cuál es la armadura de re. ¿Esa armadura es con bemoles o con sostenidos? Sí, claro que sí, es con sostenidos. ¿Cuántos sostenidos tiene la escala de re mayor? Nos paramos mentalmente en re y nos resbalamos medio tono hacia atrás en la escala cromática por lo que llegamos al do sostenido la escala de re mayor tiene los sostenidos que hay desde el primero que es fa hasta llegar a do a do sostenido o sea son dos sostenidos los que tenemos en la escala de re mayor fa y do esta es la armadura de re mayor si recuerdan bien su relativo menor es si menor que es lo que nos preguntaban en el ejercicio, en el ejercicio al comienzo hace un momentico entonces la armadura de Si menor es Fa y Do sostenidos. Bueno, hagamos ahora la armadura de Mi bemol menor. A ver, pensemos. Mi bemol menor. ¿Cuál será su relativo mayor? Tres brincos hacia la derecha en la escala cromática y llegamos a Sol bemol. Sol bemol mayor es el relativo mayor de Mi bemol menor. Entonces, la respuesta que nos piden es en bemoles o en sostenidos. Es en bemoles, muy bien. Nos toca anotar todos los sostenidos desde el primero, que es Si, hasta llegar a Sol bemol y luego colocar también el siguiente bemol en el orden en que aparecen los bemoles en las armaduras. Si, Mi, La, Re, Sol y luego el siguiente que es Do. Entonces la armadura de Sol bemol mayor es Similar, resol, do, bemoles. Hagamos un último ejercicio y creo que ya somos muy buenos en este tema. Pensemos, a ver, una armadura retadora. Mm, busquemos la armadura de fa sostenido menor. ¿Esta armadura es con sostenidos o con bemoles? Fa sostenido menor. Tienen en su nombre la palabra sostenido no creo que una armadura que diga sostenido vaya a tener una respuesta con bemoles sin embargo, hagamos todo el proceso y lo comprobamos ¿cuál es el relativo mayor de fa sostenido menor? tres brincos hacia la derecha en la escala cromática partiendo desde fa sostenido a ver, pensemos a dónde llegamos estamos en fa sostenido y damos los tres brincos fa sostenido, entonces sol sol sostenido, la llegamos a la. La mayor es el relativo mayor de fa sostenido menor. La respuesta entonces es en sostenidos. ¿Cuántos y cuáles sostenidos? Como nos toca poner la armadura de la mayor, nos deslizamos medio tono hacia atrás desde la para encontrar el último sostenido que deberá tener nuestra armadura y es sol sostenido. Ahora ponemos todos los sostenidos desde el primero que es FA hasta el último que es SOL sostenido y son los siguientes sostenidos FA DO SOL estos son los sostenidos que tiene la armadura de LA mayor y la de su relativo menor que es FA sostenido menor que es lo que nos preguntaban al comienzo de este último ejercicio muy bien, muy bien, esto ya veo que es tema dominado para ustedes si alguno de ustedes tiene alguna duda me pueden escribir al siguiente correo carlos.academiamundodelamusica.com Los invitamos también a que visiten nuestra página web para que conozcan un poco más de nuestras actividades y de nuestra experiencia en la enseñanza musical www.academiamundodelamusica.com Estamos en Bogotá, Colombia desde junio de 1986 32 años al día de hoy Feliz día para todos, nos vemos en el siguiente video.